hola que tal amigos y futuras leyendas de youtube en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que tiene que ver con las ofertas que nos han puesto en la playstation store de cara a semana santa vamos a ver qué nos tienen preparados la gente de sony playstation store y sin más vamos a echarle un vistazo hay que recordar que para este tiempo siempre ponen ofertas y rebajas por eso hay que estar atentos por si queremos pillarnos a algún juego que nos llame la atención y que en su momento no quizás no hubiésemos podido pillar por el precio tan alto de su salida. Pero que para en esta ocasión quizás podamos comprárnoslos debido a las rebajas. Pues vamos allá, vamos a echarle un vistazo. Ofertas de Semana Santa. Pues, como vemos, para empezar tenemos FIFA 2018 por 29,99, o sea, 30 euros. FIFA Edition, Icon Edition. Eh, vamos a poner solo los juegos. Vamos a aplicar un filtro. Hay 246 juegos. Grande Fauto 5. Este juego no baja de precio por mucho tiempo que pase. Assassin's Creed, es la verdad, que es un título que a cualquiera. Le encantaría jugarlo. Es un título que no deja indiferente a nadie. Need for a Speak Payback. Son de los títulos que yo compraría. NBA 2018 también es de los títulos que yo apostaría por él. Ark Survival Evolved También es un título que yo compraría. The Evil Within. También es un título que yo compraría. Eh, The, Winters, eh, The Winter 3 Wild Hunt No es un título que yo compraría pero sí que es verdad que ha tenido muy buena acogida este juego Mucha gente, de hecho pone aquí juego del año Mucha gente lo ha jugado y me dice que sí Que es muy buen juego pero bueno yo no lo compraría The Watch Dogs 2, sí es un juego que yo compraría Que tendría en mi lista de juegos no olvidar a Mortal Kombat, tanto X como XL son dos grandes juegos. Far Cry 4, Far Cry Primal, dos, dos grandes juegos también. Que si tuviera la oportunidad de pillarlo, lo pillaría. Aunque bueno, yo en mi caso ya los he jugado ambos. De hecho, tengo Far Cry 4 ya descargado. No te, bueno, descargado, lo he comprado. Y este, aunque no me sale aquí, lo he tenido en otra cuenta y ya también lo, lo he jugado. Luego tenemos los Assassin, Assassin Creed, eh, United, United, Assassin's Creed Black Flag y demás. Dishonored, que es un juego también muy famoso, también me lo, me lo pillaría si tuviera la oportunidad. Plant vs Zombies, Garden warfare 2, es un juego también, aunque no parece un gran título, pero entretiene bastante. Aquellos que les gusta el deporte tienen a Madden NFL 2018, es un juego que vale muy caro y que me sorprende que esté tan barato. The Division Tom Clancy, es un juego que lo pillé en su momento y que la verdad no lo tengo físico y la verdad que no me gustó, no me, no me llama mucho la atención luego tenemos los juegos familiares que son Monopoly yo tengo el Plus Monopoly F eh, Family Fun Pack WWE 2018 en fin, hay títulos que, que sí que bueno, todos tienen su público en verdad pero hablando principalmente por mí pues yo me pillaría por ejemplo por ejemplo, por ejemplo un, un Prey un The Crew The Crew Ultimate Edition En fin Son juegos que yo me pillaría Por ejemplo, yo no me compraría un Steve Pero bueno, hay gente que sí Que valora mucho este tipo de juegos De deportes, de acción eh, Y sí si se lo compraría. Bueno, de acción, de, de aventura Y demás, de deporte De adrenalina, digamos The Evil Within también es un juego Que me lo pillaría Aunque bueno tiene cositas raras que bueno lo dejo entredicho Alien Installation es un gran juego también Lord of the Fallen Lego Jurassic, Classic, eh, Jurassic World Lego Marvel Super Heroes 2 Lego el Hobbit estos están muy graciosos la verdad los del Hobbit Just Dance, que al principio cuando comenzaron a salir, pues tuvieron mucho arranque, mucho arraigo en la gente, pero ya, ya menos. Y como ven, estas son las ofertas de cara a esta Semana Santa, que siempre ponen. Y la verdad es que no estaría mal hacernos con algunos de los títulos si en su momento no pudimos pillarlos. Por los precios tan altos que suelen tener los juegos cuando salen al mercado. Como ven estoy dándole hacia abajo para que puedan ver eh, todos y cada uno de los juegos que hay porque creo que en realidad lo que más nos interesan como siempre son los que están, los que están primero los que suelen estar abajo pues tienen su público como digo no voy a, de, a, menospre, a menospreciar ningún título pero la verdad es que solemos pillar los juegos que encontramos aquí arriba son los que digamos los más famosos y los que mejor desarrolladoras tienen y pues bueno por lo tanto los que, las, lo que la, los que la gente suele ir a buscar cuando va cuando va a comprar algún título así que sin más amigos esto ha sido todo por el momento le doy las gracias por estar aquí este ratito eh, recordarles que si les ha gustado el vídeo Pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de más contenido como este y, y estar al día de todo lo que Sony y Playstation Y todo lo que tenga que ver con el mundo del juego y del entretenimiento nos brinde Para poder traérselo aquí al canal Muchas gracias por todo, manita arriba si te ha gustado el vídeo Y no olvides suscribirte Y esto sería hasta la próxima Bye